Vamos a hablar ahora de Vendimia Solidaria junto al municipio de Lavalle con distintas actividades y esto que quedó inaugurado en las últimas horas realmente muy pero muy bonito, la comunidad educativa del jardín maternal, creciendo del departamento de Lavalle, celebró con mucha emoción, color y música la inauguración de este nuevo edificio que va a permitir albergar a las casi 100 familias que integran la institución. Este logro se concretó gracias a la gestión del municipio de Lavalle y el aporte y el compromiso del programa Vendimia Solidaria de Fundación Grupo América. El jardín maternal es un sostén indispensable para aquellas mamás y papás que desean completar sus estudios terciarios o universitarios, como así también desarrollar su actividad profesional y laboral. Bueno, estamos felices. Cada vez que somos parte de un sueño de alguien más, eh, nos los apropiamos. Así que es parte de un sueño nuestro también generar esta casa, para, o sea, casa entendida como hogar, ¿no? La casa propia para este jardín maternal y para este CAE que funciona hace 13 años. Para nosotros es un privilegio. Así que desde la Fundación Grupo América, junto a la Intendencia de la Valle, estamos absolutamente contentos y agradecidos de haber formado parte inaugurar edificios, como decíamos recién, con mucho corazón, con espíritu, con mucha alegría, con, con el aporte de mucha gente, ¿no? Por supuesto, en este caso, la Fundación América, de la SAPEN, eh, con la directora de los jardines, la, bueno, con, con todos, los papás, las mamás, los chicos en el medio jugando. La verdad que es lo más hermoso que nos puede pasar. El año pasado inauguramos un edificio propio en el Vergel y ahora estar acá en este espacio con el jardín creciendo, en este lugar que es tan simbólico ya para todos los lavallinos, como es eh, el Seil, el jardín que estamos inaugurando, la Casa de la Cultura, eh, la Biblioteca Pública, la Escuela, el Parque de los Niños o de la Niñez, el Parque Nativo. La verdad que para nosotros es maravilloso.